estamos está moviendo hacia mí uno, ¿no? Ative uno ¡No! te detrás! en Vamos azul, que ellos. cae en aquí. azul Ay, Azul en el sur. Uh, No eres tú, no, yo vivo en la costa <risa> del sur, <esto>, ¿vale? <risa> pero eso está en el sur también, mongólico Tú vives, pero vos sos venezolano No, yo soy <risa> mexicano, güey, no mames Se nos pira, se nos pira Mi femenilla, femenilla. Me se, ¿Se me lía? Se me lía. Se ¿O no se me lía porque si me qué qué, ¿Para que tiene una placa? Yo te hago una pregunta, Mata. ¿Hay mayor humillación que te mate a bola, Mata? Que, ¿Eh? no. que no hay mayor humillación que te mate ese hombre, hermano. ¿Es la torre que para que siempre hay un franco o qué? Sí. Eso eso por eso de puta, esa será como de memoria, tío. ¡Mata verga! Yo me El puto franco, tío. Yo estaba ahí, me iba a llevar otra kill más, tío, y Dios, gilipollas ese, es mierda, tío. A la verga más mexicano que venezolano, ¿no? Eh, sí. Voy a tirarle un cluster al del sea? faro. A ver si se mueve. Le, que hagan, le, le, le, le quedan tres balas, ¿eh? De <ríe> que no, mucho lo no va a hacer. Vamos a pillar, <ríe> vamos a pillar, otra, que le jodan a matar. No, oh, yo, esperarse, hombre. A vamos en ti, tu habilidad. Vamos a plicar, tú. Vamos a Leo. Ah, mira, batea uno. Audio, audio, audio, aude, Pero ponte, ponte la tecla para mutear en Discord, la tiene el todo el mundo, la polla. Yo no la tengo, tío, soy un inútil con patas. Métete, ahora te enseño, artist ahora te enseño. Cuando le das el botón de play en el mando, te silencio en Discord. Para el Google aquí tal. Eso sería la polla. no momento, oh, no momento, no sí. momento. Te silencio aquí. ¿Qué hace perra? Tuve uh, para arriba, lo tiene. Sí, no, es que ya que a Se que... está moviéndose ese mí uno, ¿no? A ti uno. No, ¿Qué te cuatro detrás? Okay. tu prima, cabrón. Tu prima la del pueblo. Bro, ¿y el bounty dónde está, tú? Tiene que estar aquí sí, Estaba por aquí también. Vale, bro Qué bueno que eres, amigo Me mata un bot skin que me insta hermano. Todo cabeza ¿o? Ya acaba de caer otro regal todo también No entiendo cómo ah, coño me ha dado Pero me ha bro Sí, está en el faro, regal todo uno Yo no cogí ni mis armas tío, todavía, tío Uh, no me dispares con la espalda. La puta chaleada, tío. Uh, que casi este te la doy. Estos de todo. locos, estos de locos. Pero este tío, este tío, ¿de qué vais? Yo está mal de la cabeza. Pero lo suyo, para subir Cada vez rápido, él no morir ni una vez, no Yo he muerto una vez. Eso es lo suyo, para subir No, si sub mueres una vez, no, no te cuentas. Bueno, si mueres una vez no pasa nada, ¿no? Exacto, se si muere una vez, no pasa nada. ¡Oh, la verga! Me matan los del faro. Sí, si mueres una vez, claro, ¿qué pasa, hermano? No, no pasa nada. Si sí, pasa. <risa> Hombre, te cuento un si, poco. Si, si muero otra vez, ya es como si hubieras muerto dos veces. <risa> que <risa> va. Bueno, la te cuentan las kills de las dos, al final la media Exacto. es más alta, ¿no? Ya, y que lo mejor es no morir, hermano. Si no mueres, ninguna vez te cuentan las kills de las dos y no mueres. Y luego si muere la siguiente una, ya te cuenta la skill de las tres y solo una muerte es que... Bueno, silencio, por favor. Vamos hablando mucho. A lo mejor no morir ni una balance. Está Artaco y nos es desapellido. De de Allí tú. Estaba re reventado. Puto edu, eh, tú, ya vaya a 10, ¿qué coño? Yo no llevo nada, dame en paz. Llevas mierda, llevas mierda. fucking shit, ba eh. shit, eh. Pero me vaya, ba si? soy nuti? Te mataba a chulazo, tío. <risa> El chulazo Con El chulame Enchulame esta pues Ojalá te mates, darme para... ¡Uy! Me cago en tu tu raza! De saber a muerto otra vez y te mato yo a ti La fuerte! <risa> Ah, en serio, tío, de verdad. Se va me la olla, marcando, eh. Tío. Esta partida me estoy amargando, tío. No va a nadie, tío. No va a nadie, no va a nadie Dios. Pues no te amargues. No te por No eh? que te fulmina. ¡Mete miedo, nena! ¡Mete miedo, mete miedo! No hay uno quedan. Toma. <risa> <risa> <risa> <risa> que no Puta, es de mierda, tío. Me gusta más el modo en trío que. En tu. Yo es que nada más llevo de jugar unas cuantas horas, tú. Yo me di cuenta tarde. <risa> igual, igual. Yo me di cuenta. El último día. Yo, el último día, sí le di al suco, digo ¿Y yo, ¿tú por qué coño estabas bueno con otro puto día eso? ¿Y yo no a... <risa> y le, yo le, le, pegué, le pegué fuerte con el esto Pero, pero el penúltimo día, el último día, está. está robada ahí, yo. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, Yiyi boludo, yiyi boludo, sí, como sí, siempre, carreando como siempre, carreando como siempre, carreando como siempre, carreando sí, como siempre, te